nos acompaña el doctor Daniel Mirande muy bien acompañado gracias, gracias. en esta oportunidad, en de Laura Horta, bienvenido. ¿Cómo están? Muy muy bien. Bien. Bueno, un gusto. Cerrándome de nuevo por acá. Un placer, un Laura. Placer. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Bueno, ya cerrando el ciclo lectivo 2022 y apuntando todo, dejando todo listo para el año que viene y todos esos chicos que van a ingresar a estudiar a la Universidad Massa. De donde somos egresados, De siempre lo hacemos nosotros. nosotros. Un orgullo, realmente. Sí, estamos cerrando un año muy importante porque hemos tenido... Estamos teniendo un, un muy buen número de inscriptos y aspirantes para el año 2023. Qué lindo. Eh, ha habido un gran desarrollo en el área de educación a distancia. O sea, es que el post -pandemia... Exactamente, todo lo que ha sido... Todo lo que vino para quedarse, ¿no? Eh, tal cual, es una de las grandes ventajas, el desarrollo justamente de la virtualidad y todo lo que es la bimodalidad, uh -huh. o sea, presencial y la posibilidad de hacerlo en forma virtual. Buenísimo. También un año donde ha habido un gran crecimiento en el área de ciencia y técnica, eso uh -huh. también lo tenemos que mencionar, porque hemos tenido radicación de investigadores del CONICET, lo cual le da mucha relevancia a lo que es el desarrollo de I más D dentro de la educación superior. Uh -huh. También en el, en el ámbito de Universidad Promotora de la Salud, hemos desarrollado el consultorio médico, el consultorio de psicología. Eso es hace ¿eh? poquito es nos no vinieron claro. a contar, Exactamente. Y la verdad que... Tremendo, o sea, los estudiantes cuentan Tal como si fuese una clínica médica Tal dentro cual. de la universidad, está buenísimo. Con un consultorio nutricional, también, sí. o sea, todo un equipo interdisciplinario que contiene a nuestros estudiantes desde el momento que eligen la institución uh -huh. como posibilidad para desarrollar lo, los estudios universitarios. Así que de eso estamos, la verdad, sumamente orgullosos. Y también un año de premiaciones, ¿no? porque toda la parte de enología de nuestros vinos uh -huh. tuvieron eh, premios internacionales, a través de VINUS 2022 vino realizado también por nuestros estudiantes ¿no? y lógicamente seguido por la directora o quien tiene a cargo justamente eh, el Instituto de Enología de la institución así que realmente un año pleno y el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio eh, junto con el hospital universitario y junto con la subsecretaría de deporte donde Laura justamente está trabajando intensamente a través de la facultad de educación y donde también se ha podido eh, realizar o todo lo que está relacionado con alto rendimiento uh -huh. que indudablemente es uno de los uh -huh. grandes logros que ha tenido este año al subir el Himalaya ¿no? claro. bueno, estuvimos escuchando el, el nombre de Laura durante todo el año, por primero por esta campaña no para poder llegar hasta allá y después el objetivo cumplido de subir Manaslu, así se llama Manaslu, o sea, no... la montaña de los ¿Lo espíritus Qué lindo Gracias, gracias. Acá estoy con este peinado todavía que me queda ahí malayense, pero que no cantene, es el pan no, no, no, no. Para una decana, pero bueno, bueno fue parte canchero. porque en un mes me bañé dos veces nada más, así que esto me salvó un vino poco. Bien, de la vino autoestima. bien, vino bien las trencitas. ¿Cómo fue esa experiencia? Perdón que es un paréntesis dentro sí, pero sí, de caro, no. vamos a preguntarte. Y una experiencia muy fuerte, muy fuerte, donde uh -huh. la parte física y el logro sí es importante, porque bueno, eh, me convertí ahora en la primera Argentina en llegar a la cumbre del Manaslu. Y con mucho orgullo lo digo, no como Laura Horta, sino como una mujer que, uh -huh. que ha logrado algo grande, pero más allá de la cumbre se lograron muchas cumbres más importantes, internas y, uh -huh. e intangibles que van a durar para toda la vida, porque realmente crucé límites personales muy fuertes, fue muy difícil estar un mes viviendo a sí. esa altura y con estas condiciones climáticas que este año hicieron que el Manaslu fuera realmente casi imposible de subir, es más, casi todas las expediciones... Bajaron sin éxito para la cumbre, uh -huh. más de 400 y pico escaladores y la verdad que fue del 10% la, la, wow. eh, la estadística de los que alcanzamos la cumbre y pude estar entre ellos, así es que mucho más logro también al no ser una escaladora profesional, uh -huh. sino al ser una mujer que empezó con el deporte hace poco tiempo. Bueno, eh, de esto hablo, ¿no? De que realmente lo que se logra es mucho más que una cumbre, sino que traspasar límites y, y reconocerse en algunos lugares recónditos es donde lindo. uno nunca va, ni se imagina de uno, es realmente un descubrimiento que, bueno, es lo que también quiero transmitir y para eso voy a dedicarme los próximos meses también, ¿no? A llevar esto a, a todas las mujeres, hombres y jóvenes que... Que hay que ir por lo que uno desea, por lo que uno piensa que es no solamente su sueño, sino que es su deseo y bueno, aunque parezca un imposible, era casi un imposible. Que una mujer que uh -huh. empezó hace poco y hace tres meses, cuatro, estaba haciendo mis primeras prácticas en el Cerro de la Gloria, claro. bueno, logró la cumbre. ¿Y qué te dicen tus alumnos? Profe, estás re loca. ¿A dónde te fuiste, profe? ¿Qué animalaza. Sí, no, lo peor es que eso lo dicen los alumnos y uno mismo, ¿no? Cuando pasa, cuando pasa días y días encerrado en una carpa donde está nevando y no te pasa el tiempo... Te das cuenta que si pensás un poquito, sí. estás, estás mal Entonces, y decís, sí. podría estar en una playa o en claro. mi casa. Entonces, también no, eso es importante, ¿no? Lindo. Hay momentos en donde ni siquiera hay que pensar y esa es una herramienta importante, uh -huh. ¿no? Empezar a descubrir cómo manejar estrategias para, para llegar al objetivo. Pero es un plus para también transmitir a la hora de la educación. Exactamente. Sí. En la universidad, creo Total, que aporta disciplina, más en la parte la clara, perseverancia por eso, totalmente. Y esto surgió como un proyecto educativo, en realidad, uh -huh. donde el hecho de ir a buscar una cumbre, que en este en este caso fue física, pero no es de lo que se trata, ¿no? Uh -huh. Es alinearlo con un proyecto educativo que se llama, si alguien creyera en mí, que es poder aportar a, a todas aquellas personas que quieran lograr algún objetivo. Uh -huh. La universidad ha puesto también en marcha un programa de desarrollo institucional muy interesante, donde... La idea es poder transmitir a empresarios y a gente egresada de la universidad lo importante que es poder ayudar a las personas a que tengan oportunidades y posibilidades como las hemos tenido todos nosotros, que en algún momento hemos necesitado ayuda, así como también la necesité para llegar a... ...a la cumbre, y sin embargo se logran, pero bueno, siempre con un trabajo colaborativo. Así es que a partir de ahí es que, que también quiero presentar como decana de la Facultad de Educación... ...este proyecto que tiene que ver mucho con la educación, ah, llevar bien, la sí. educación a lo más alto... ...y bueno, y agrego nada más, la, la universidad en su objetivo de gestión es lograr una universidad sostenible... ...y bueno, la educación inclusiva, equitativa okay. y de calidad es el objetivo de los ODS número 4... Así que bueno, con esa bandera argentina y con esa bandera de la educación es que voy a, voy a continuar este camino para. Qué lindo. Felicidades. Qué la verdad. Gracias. La verdad gracias. Que Muchas impresionante. gracias. Impresionante. Muy lindo. Estamos en etapa de inscripciones en la facu. Digo, los chicos bueno, ya empezando sus vacaciones, quizás sí, preparando sí. esas últimas materias, pero los ingresantes listos para estos cursos preparatorios. Exactamente, que tiene la, la el preuniversitario está en uh -huh. plena actividad. Lindo. Lo que se llama universidad abierta para que conozcan todas nuestras instalaciones, entre los cuales uh -huh. está el Media Lab, o el conocido el estudio como estudio de, estudio, tal, de claro. radio y okay. televisión, okay. que realmente es un lujo. ¿no? Ha quedado impresionante. Ha quedado impresionante impresionante desde el punto de vista los logístico y desde el punto de vista de la infraestructura. También el laboratorio de estudios uh -huh. eh, audiovisuales, ¿no? que está colaborando ahora justamente en la realización de una documental con lo que ha logrado justamente Laura. Así que los invitamos a todos los jóvenes a que nos sigan eligiendo y la posibilidad de que la, las inscripciones están abiertas Perfecto. hasta febrero o marzo para ingresar a nuestra universidad. Excelente. ¿no? Mira, estábamos viendo imágenes de todo lo que sucede Ajá. dentro de la universidad, lo que es el estudio de radio, los chicos que se forman para ser veterinarios también tienen todas las prácticas Exacto. allí mismo. La verdad que muy, muy completo todo lo que ofrece la Universidad Massa. Están a tiempo de ir, consultar, buscar información. Sabemos que cuando se termina el colegio parece que se termina la vida, <risa> pero no. Eh, allí va a haber muchísima gente dispuesta a informarlos, acompañarlos en este proceso de cambio que es ingresar a la universidad con carreras hermosas que en algunas ocasiones solamente se estudian allí. Sí, masa, y es buenísimo es tener que tú de la práctica y con espacio ¿Cómo? y capacidades como el estudio de radio y demás. Con ¿Cuál? esas condiciones que es mega necesario. Por supuesto. Y si puedo agregar, y ya sí, sé claro. que los minutos acá son, son muy valiosos, pero también es valioso esto que quería agregar, como decía el doctor, del laboratorio de fisiología del uh -huh. ejercicio. Es un, es un evento importante porque se han unido tres instituciones, la Universidad Nacional de Cuyo, uh -huh. la Universidad Massa y la Sociedad uh -huh. de Deportes para hacer estudios realmente a deportistas, no solamente de élite, sino que uh -huh. eso es lo importante, ¿no? el trabajo colaborativo, colaborativo entre tres instituciones que van a dar un servicio... Muy importante a todas las personas. ¿Qué se hace en ese ¿A laboratorio? Personas, mira, en este momento se están realizando estudios de um, consumo máximo de oxígeno Ajá. y de FMS, que yo no sabía lo que era hasta que uh -huh. me hicieron un estudio, ahí lo estamos viendo en, en cámara, eh, la para práctica de los ah, mira. Además que de que los, los alumnos de educación física y cualquier alumno de la universidad puede gozar de, de estas prácticas, bueno, se hace un consumo y se hacen estudios para saber cuál es tu condición y si tenés algunos problemas. Son estudios muy simples bueno? que se hacen con el propio peso Ese. y se pueden encontrar disbalances o anomalías en tu formación ya sea funcional o, o, ¿Qué o estructural. Sí, y el hecho de que estemos colaborando las tres instituciones hace que el nivel alcanzado para abordar estos problemas que por ahí tenemos las personas que queremos dedicarnos al deporte y no solamente federados, uh -huh. podamos tener un diagnóstico que pueda mejorar sí, nuestras. Nuestra muy práctica necesario. en la actividad física o darle datos muy objetivos a los entrenadores para, para planificar eso. las cosas. Así que bueno, esto es una muy buena noticia y un servicio que ha comenzado ahora y seguramente será más fuerte porque hay pocos en el país. Claro, lógico. ¿no? Muy ¿eh? pocos en el por país. Eso. Eh. Sí, muy bueno sí. bueno, ha sido un placer enorme gracias. recibirlos por Igualmente, aquí ha sido un año bueno, si tenemos que hacer el balance de muchos éxitos para la Universidad Massa y ojalá el 2023 sea aún mejor muchas gracias un, un, placer, nosotros, un placer gracias chicos un placer. bueno, la invitación a los chicos pero por inscriban. supuesto inscribite ahora en la Universidad Massa porque desde septiembre comenzó la segunda edición del ingreso para el ciclo 2023 el programa se compone de herramientas para la vida universitaria materias básicas y transversales y talleres de introducción a la carrera Universidad Masa Compartimos tu historia. Y también vamos a abrir un poquito el Instagram de la universidad porque allí hay muchísima información. Sabemos que las redes sociales son una gran ventana para sacarnos dudas, para enviar alguna consulta, para revisar todos esos posteos que comparten por allí e ir acercándote a la vida universitaria. Así que arroba somosumasa, de esa forma los encontrás en Instagram.